Bienvenidos mis queridos cinéticos y kinéticas a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Aquí estamos con Jerry, hoy vamos a empezar ya mismo con los ejercicios cervicales. Quédese hasta el final, porque va a aprender muchísimo y estos ejercicios los van a ayudar y son muy originales, no los va a ver en otro lado. Jerry, ¿me dejas hacer los ejercicios? Ya estamos con usted. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad muy bien vamos a empezar con los ejercicios cervicales antes de comenzar lo más importante es estar bien sentados recuerden que tenemos lo que se llama anteversión que es mover la, rotar la pelvis hacia adelante y retroversión rotar la pelvis hacia atrás cuando hacemos la anteversión nos vamos a apoyar sobre los isquiones, que son unos huesitos que uno siente en la cola como que se están apoyando de esa forma se los vamos a mostrar en Cherry, solamente un momentito el isquion es este huesito el isquion el isquion es este huesito que está acá bien entonces hacemos anteversión y recuerden cuando yo vi di mis ejercicios de sentado cómo trabajamos con el pulgar para llevar y crear un poquito de lordosis hay personas que van a tener mucha lordosis hay personas que van a tener eh, la lordosis eh, invertida para el otro lado entonces ese es mi caso a mí me cuesta tener lordosis yo he tenido que fabricarla y ya vamos a hablar de la lordosis más adelante entonces bien antes eh, ponemos nuestra columna en anteversión para que esté derecha ¿sí? me voy a poner de costado anteversión retroversión anteversión retroversión anteversión retroversión anteversión retroversión anteversión retroversión, anteversión, retroversión anteversión entonces yo trato ahí de alinear mi columna lo mejor posible para empezar a trabajar el primer ejercicio recuerden que vamos a trabajar primero las cervicales superiores una forma de poder regular la columna es pasar mi mano por atrás y agarrarme y crear una lordosis en ese sentido entonces ahí yo trato de, de alinear mi columna y comenzamos el primer ejercicio que vamos a hacer es el del pío pío el del pio pio es para mover las cervicales superiores recuerden las cervicales superiores atlas, axis y la, donde está el agujero occipital es un es un, el movimiento es muy pequeño en muchos casos hay personas que no lo pueden hacer porque tal vez las vértebras ya están como pegadas porque las vértebras, y lo dije muchos muchos mis videos se, se calcifican, se, se forman adherencias entonces tenemos que empezar a despegarla entonces el pio pio es este ejercicio en el cual yo llevo el mentón hacia adelante, eh, eh, como yo manejo la técnica de las rotaciones, mientras yo hago el pio pio y son muy poquitos grados lo que hago, voy girando a un sentido vuelvo al medio y voy girando en el otro sentido generalmente 45, 60 grados ya uno siente que se empieza a limitar en un sentido y en el otro bien ahora que otro movimiento ese es el movimiento en el cual yo muevo la cabeza hacia adelante y hacia atrás si ese movimiento yo lo hago más grande ya incluso las vértebras inferiores, pero estamos tratando primero de concentrarnos en las primeras ¿eh? por lo tanto el movimiento es muy pequeño el otro movimiento es el de flexo extensión que vendría a ser esto sí y no pero es un sí chiquitito estoy diciendo a alguien que sí pero muy poquito ¿Eh? y no sí y no Pío, pío, sí y no. Pío, pío para adelante y atrás, sí para arriba y abajo, no para los costados. Muy bien, vamos al otro movimiento. Recordemos que el sí y no lo puedo hacer mientras voy girando también. Y es muy chiquitito, ¿eh? uno tiene que, hasta uno puede cerrar los ojos y concentrarse adentro. Adentro, arriba y adentro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Voy rotando. No, no, no, no, no, no, no. Muy chiquitito. Ahora tenemos otro movimiento que son las inclinaciones laterales. Para las inclinaciones, para todos los ejercicios también, si a veces me cuestan hacerlo, puedo apoyar mis manos. ¿eh? Apoyo mis manos y hago las inclinaciones laterales la disposición de las vértebras cervicales eh, se los voy a mostrar un segundito por la disposición de las vértebras cervicales permite como que se mueve como si fuera como un bote hacia los costados ¿eh? entonces permite, si vemos las vértebras acá ¿eh? permite este movimiento entonces, pero seguimos concentrándonos solamente en estos momentos seguimos concentrándonos en estos momentos en la parte superior y mientras voy rotando voy movilizando trato de concentrarme, muy chiquitito el movimiento, muy chiquitito Ahora, ¿qué pasa? Tenemos otra cosa más acá. Podemos trabajar arriba, abajo, el sí y no. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo de diferente ahora que antes? Muevo los ojos. Ahora hacemos el sí. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora sí lo estoy haciendo con mirar arriba y mirar abajo, con los ojos también. No solo el movimiento de la cabeza, sino de los ojos. Vean la diferencia, sí. Sí. Bien, lo mismo con el no. Voy moviendo, no, no, no, no, no, no, no, no. Vamos a hacerlo con los ojos. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Entonces, sí y no, puedo hacerlo a la vez con movimientos de ojos. Entonces ya tenemos diferentes tipos de movimientos. Pío, pío, con rotación. Sí y no, con rotación. Hay más combinaciones, con inclinaciones, pero no lo vamos a ver ahora ese movimiento. Y tenemos inclinaciones laterales con ojos, sin mover los ojos y con rotaciones. Bueno, en todos estos ejercicios estoy moviendo la cervical superior son muy buenos ejercicios para empezar a movilizar esas vértebras que son tan importantes para el resto de la columna. Ahora tenemos otra cosa más, tenemos los movimientos de los músculos frontal, temporales y occipital, son músculos importantísimos. Muy bien por hoy es suficiente, vamos a continuar la próxima vez con los ejercicios de cuello Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en el Facebook. Aprete la campanita y lo vemos con Jerry en nuestro próximo video.